Gracias, amado Carolina Fulvio, a todo el equipo de mañana, saludar al equipo de producción y también saludar a Génesis Ariel Méndez, que está por aquí, de la página Telenor.com y de Los Osobrosos, que están marcando excelentes números de tendencia en lo que tiene que ver con las redes sociales. Génesis viene a, sí. a ilustrarse a para, luego ir, a sí, lo, para luego el hacer el, el programa bien, Los sí. Osobrosos. <risa> Bien, no, señores. Pero... <risas> Quiero iniciar, quiero iniciar eh, nuestro tema hablando precisamente de lo que hablaba la compañera Carolina, a la cual naturalmente le respetamos su punto de vista. Eh, y nosotros queremos criticar, si se quiere, el titular de, de algunos medios que se utilizaron en el día... Eh, cuando se hizo el abucheo, supuestamente al presidente de la República Dominicana y a los eh, funcionarios públicos. Y yo quiero que los muchachos, por favor, me coloquen ahí una fotografía que le envíe con lo que tiene que ver con esta parte. Porque, no, no, esa no es. Israel sí, te manda el tema del número para que lo entendiera y lo colocara en el mismo orden. Porque qué, qué pena, caramba. Este. Dice ahí CDN: Público abuchea al presidente Medina, a Peralta y a Danilo Díaz en eventos de voleibol. Yo estoy totalmente de acuerdo con que ellos dijeran. Público abuchea a Peralta y a Danilo Díaz, porque el presidente de la República no estuvo pero presente. Pero fue que mencionaron el nombre. No, pero no estuvo presente. Le hicieron burro. Entonces tú no puedes decir que abuchearon al presidente de la República cuando él no estuvo de presente. Que mencionó ese nombre. Y creo que es una manipulación muy... Eh, es, creo que le faltan a la verdad una con el titular. encuesta que se hizo ahí con eh, el pueblo. Creo que le faltan a, a la verdad con ese titular, porque quienes estaban presentes ahí eran eh, Peralta, José Ramón Peralta y Danilo Díaz y sí se escucha naturalmente un abucheo que yo no dejo de pensar que es un grupo sectorizado que está persiguiendo a estos una funcionarios con, con la idea de crear una percepción de rechazo y Óyeme, es excelente la ya estrategia ya, caso que parecía que bien así, coordinado en el, sí, eh. en el caso de que sea es un así, sentir de, to, de cambio es a nivel nacional mía. parecía bien coordinado <ríe> ese sentir pero déjame decirte que en el caso de que sea así como yo presumo, de que sea una campaña dirigida por un grupo de la oposición que pudiera ser el PRM o pudiera ser la Fuerza del Pueblo o, o pudiera ser también el, el propio pueblo naturalmente eh, si es la oposición le está quedando muy bien porque están creando una percepción en función de lo que ellos están persiguiendo. El pueblo empoderado. Eso puede ser. Pero eso del pueblo empoderado tú lo vas a ver en febrero y en mayo. ¿Y Cuando no, en febrero... No, no. Ahí no estaba el pueblo, ahí estaban los Ajá, Ahí estaban los bolivolistas. Ajá, estaba bolivolista. <risa> Exacto. Entonces, no ¿qué es que yo son te son voy a decir a, a ti? Son ¿Qué parte yo te digo del a pueblo, pueblo, pero no pues el pueblo. Eso sí es lo llamado. vamos a saber con los resultados de las elecciones de, de febrero y con los resultados de las elecciones de mayo. Si, no si tú logaritmo. ves que el PLD pierde la mayoría de los municipios, entonces era cierto. Pero si tú ves que el, el PLD gana la mayoría de los municipios, entonces es una mentira. Porque no es cierto, por ejemplo, que hay ese nivel de rechazo así, eh, eh, masivo, creo que es una campaña que se está dirigiendo. Pero Bien, ese es un punto de vista que puede pensar el contrario a mí. Que el mismo José Ramón Peralta admitió y, y, y dijo sí, que sí, escucha. que el abucheo fue claro. a ellos y él dio respuesta a esto, que no fue un invento. Hasta ellos que estaban ahí. Sin no, porque yo no he dicho sí. que es un invento. Lo que yo puedo decir es que es parte, presumo que es parte de una estrategia de la oposición de llevar grupos. Y esto es una especulación a este tipo de eventos donde saben que van a estar los funcionarios para entonces abucharlo. Pero eso, eso lo vamos a, a determinar en febrero. Pero y mira, en mayo. hay varios, varios aspectos con relación a eso que tú dices, Yerian. Y es el siguiente, Quizá eso sea hasta normal. En un país donde la democracia ha llegado a un nivel en que no se teme a nada, ¿no? Uh -huh. Y se le dice muchas cosas a cualquiera, no importa quién sea, porque entendemos que la democracia nos permite eso. Tenemos elementos, por ejemplo. Un pueblo politizado. Este es un país que está... Y en este momento está más politizado que en cualquier otro momento por sí. asunto de que estamos en, en, fa, en, en época electoral. Segundo, un desgaste normal del PLD como partido. ¿Tiene cuánto? ¿Tres gobiernos? ¿Cuatro gobiernos? ¿20 ¿Cómo? años? ¿Tiene, exactamente. Entonces, los partidos, los políticos se desgastan en el poder. Eso también es un elemento. Segundo, el momento por el que está atravesando el PRM y, y, y Luis Abinader... Que lo, se está viendo como una opción posibilidad, de... una opción cierta de poder en el futuro sí. inmediato. Entonces todo eso se suma para que si alguien... Dice, uh, todo el mundo le les caiga atrás, incluso para ponerse de eh, para ponerse a la la lado moda, de la moda. Para ponerse a la moda, sí, eso es correcto. O sea, hay que entender ese en la moda. Y por eso te digo a ti que, por ejemplo, <ríe> hay que ver las elecciones <ríe> de febrero y ahí se va a, a reflejar más o menos cómo piensa la población. Cuando, yo, cuando <ríe> yo me ponía de necio así, yo tengo un amigo, Francisco Armando, regalado Osorio decía Que decía, que decía, que decía, ¡qué vaina, madre!